Si dejas de perseguir a un hombre, estas cinco cosas pasarán. Cuando estás enamorada de una persona, cuando estás enamorada de un hombre, generalmente cometes muchos errores porque las emociones te dominan y estás constantemente buscando que él se comprometa tanto como tú te has comprometido con la relación, lo cual supone un desgaste porque al final tú te das cuenta que eres la que más invierte en una relación mientras que él, él actúa como que fuese el soltero. Tristemente en muchas relaciones pasa, no solamente a las mujeres les pasa a los propios hombres, que en última instancia están siempre y constantemente tratando de que la otra persona dé tanto como ellos dan, se comprometan tanto como ellos se comprometan y amen como ellos ya aman. Lamentablemente esas cosas pasan generalmente por la necesidad de amor que tenemos y que acarreamos y que buscamos que el otro llene. Es por eso que es necesario aprender a dejar de perseguir a la gente y en particular a ti. Dejar de perseguir a ese hombre que tanto quieres. En este video quiero compartirte 5 cosas que van a pasar cuando dejes de perseguir a un hombre. Por supuesto, cuando hayas terminado de ver este video quiero pedirte que me dejes el emoji de un corazón en los comentarios. De esta manera sabré que este video te ha encantado hasta el final. Y por supuesto, suscríbete a este tremendo canal llamado BeLifers. Sin más que agregar, ahora sí que empecemos. Cuando tú aprendes a quererte, aprendes a estimar tu tiempo... En muchas ocasiones va a suponer también que dejes de perseguir a la gente porque estás tratando de encontrar afecto en los brazos de alguien más. Estás tratando de que la otra persona, tu pareja, llene ese espacio, llene ese vacío porque estás perdida en tu existencia, no estás completamente llena. En muchas ocasiones la gente, las personas, nosotros tenemos un vacío grande, no sabemos cómo llenarlo. Nos hace falta algo, no sabemos divertirnos o esperamos que la otra persona nos saque de nuestra rutina. Hace tiempo atrás me pasaba lo mismo. Pensaba que cuando tuviera pareja cosas buenas pasarían asociadas a esa relación porque pretendía o pensaba de que con ella habría algo más. Saldríamos más seguido habrían viajes, habría aventuras. A la larga pues tales cosas no sucedieron. Y lo que ocurrió es que yo recargué mi vida en la vida de la otra persona, en la chica. Porque constantemente esperaba a que ella me contestara los mensajes. Esperaba a que ella estuviese disponible para salir a correr, para salir a tomarnos un café, para salir a hacer algún tipo de aventura o viajar. Yo había recargado mi vida en ella esperando a que ella... Estuviera disponible para mí Muchas veces las discusiones Las conversaciones Eran en torno a que ella no estaba Tan inmersa en la relación como yo estaba Y a eso le sumábamos el hecho De que yo tenía una vida Con un horario muy flexible Mientras que ella era una mujer de oficina Que tenía que estar de las 8 A las 4 de la tarde Básicamente ella tenía su vida Resuelta, hecha, programada y yo la tenía totalmente suelta y hecha a pedazos. Me di cuenta entonces que cuando tenía mi vida con muchos vacíos, buscaba que ella llenara esos vacíos y esperaba que ella estuviera conmigo en todo tiempo. Y ese fue el error que cometí. En lugar de buscar una vida para mí, en lugar de tener actividades por mi lado, de tener proyectos por mi lado en que trabajar, ahí me di cuenta que estaba persiguiendo a una mujer. Es por eso que cuando tú realmente empiezas a poner orden en tu vida, empiezas a encontrar aquello que te gusta, aquello que te encanta, va a ser más difícil ahora que tengas más disponibilidad de tiempo para tu pareja y estarás más comprometido o comprometida en las cosas que te gustan. Automáticamente va a haber un déficit, automáticamente va a haber una poca disponibilidad para tu pareja en la cual ahora va a ser él o ella quien te va a pedir a ti, que estés más presente en la relación, en ese instante vas a dejar de perseguir a esta persona y estas cinco cosas te van a pasar. Número uno, él te va a buscar, él te buscará. Parece irónico y como te estaba comentando en mi anécdota, cuando tú tienes ya una vida personal, cuando tú ya tienes planes, metas, ya tienes objetivos, ya tienes afinidades, subjetivos, ya tienes amigos, por supuesto, ya tienes actividades, posees y ostentas actividades que demandan tu tiempo, automáticamente él sentirá que ahora ya no estás tan presente en la relación, estás más ocupada haciendo deportes acuáticos, estás más ocupada yendo al polígono, estás más ocupada aprendiendo maquillaje, estás más ocupada aprendiendo a cocinar, tejer o construir. Quizás ahora seas arquitecta o ingeniera civil y este trabajo y estas cosas que están en tu vida te están ocupando. Ahora él se da cuenta que tú ya no recargas tu vida sobre él y consecuentemente lo que pasa es que ahora él te busca e intenta e intenta que tú estés más presente en la relación porque él se da cuenta de que estás muy ausente. Número 2 te encontrará más atractiva. La realidad es de que nosotros valoramos aquello que es ausente. Y aquí te doy un ejemplo muy sencillo. ¿No te ha pasado alguna vez que llevas mucho, mucho tiempo de no comer un caldo de mariscos? Por ejemplo, llevas, qué sé yo, tres, cuatro meses. Cuando tú vas a la playa, ese caldo de mariscos te va a saber a gloria, te va a encantar, te va a gustar porque llevas mucho tiempo de no comerlo pero qué pasaría si todas las mañanas si todos los desayunos estás comiendo huevo huevo duro huevo tibio estás comiendo huevo a la ranchera estás comiendo huevos divorciados estás comiendo huevos con salsa de tomate o incluso con salsa de tomate el famoso ketchup qué va a pasar te vas a aburrir de comer la misma cosa todos los días pero cuando tú Dejas mucho tiempo entre comidas, cuando comas un ceviche, cuando comas un caldo de mariscos, cuando tú comas por ejemplo unos tacos o una sopa maruchan, que, sea, que sea, dicho sea de paso ya no van a existir según entiendo, pues te vas a ver a gloria. Y es lo mismo con él, cuando tú estás menos disponible es que literalmente te va a desear más. Número 3. Te tomará más en serio. Parece interesante e incluso hasta irónico que esto pase, pero cuando un hombre realmente se da cuenta de que tú tienes una vida después de él, Empieza a tomarte más en serio. Empieza a ser más consciente de tus necesidades. Tal vez tú tienes una venta de comida por la tarde. Y él sabe que a esa hora no te tiene que molestar. Así que él mismo va a organizar su tiempo, su vida, su horario. Para que tú puedas encajar con la de él. Regularmente él estaba acostumbrado a que a cualquier hora tú estabas disponible. Estaba acostumbrado a que él te llama para ir a una fiesta y tú estabas ahí. Se tomó tan, tan a pecho el que tú... Estás, estás siempre para él Asumió de que tú estarás ahí para él Que al final de cuentas No se preocupó en tomarte en serio No en preguntarte Sino que simplemente en asumir Que vas a estar ahí siempre Como la eterna dama Esto es un tema enteramente De cuidar tu tiempo De tener un horario De tener una agenda Y de integrar esa agenda y de integrarlo a él en esa agenda. Cuando tú careces de planes, cuando careces de objetivos, cuando careces de, una, de un itinerario para tu día, al final él puede meterse en tu vida, puede salir y entrar de, de esa vida cuando él quiera, cuando él le plazca y concretamente terminará por devaluarte. Una persona sin agenda, sin horario, sin metas, es una persona devaluada. Es una persona desvirtuada para el otro porque el otro lo ve como un recurso muy, muy abundante. Número 4. Serás un reto para él. La realidad es de que todas las personas que somos ocupadas somos más valoradas que las que no. La realidad es que la gente... Atesora más a una persona de negocios, a alguien que está yendo de arriba para abajo, teniendo citas con ejecutivos, teniendo citas con celebridades o importantes figuras del pueblo, que con aquella que simplemente está toda la vida sentada en el parque. Porque hemos asociado el éxito con la actividad y con el movimiento. Y cuando él ve movimiento en tu vida, él automáticamente siente que tiene que pelear por un espacio en la vida tuya. Recuerda esas palabras, movimiento es atracción, movimiento es atraer, es atracción. Número 5. Y quizás el más importante. Estarás más cómoda siendo tú misma. Te comparto una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a leer libros sobre cómo relacionarme con las mujeres o cómo ligar, generalmente los libros me decían que yo tenía que ser el macho alfa, que yo tenía que ser el más, el líder de mi grupo, yo tenía que ser el mag, yo tenía que ser un montón de cosas. Y yo me sentía presionado porque cada vez tenía que eh, intentar Impresionar a la persona que estaba enfrente Con mis habilidades de liderazgo Tenía yo que tomar la batuta Yo no quería eso Yo quería estar más tranquilo Quería ser yo mismo Cuando tú empiezas a dejar de perseguir a la gente Te vuelves más Te vuelves más tú vives más para ti misma y tu esencia se cuida porque estás siendo tú misma y estás siendo amada por lo que tú eres y no por lo que un libro te dice que seas no por lo que un consejo te dice que seas en muchas ocasiones yo pasé por eso y un día me di cuenta y dije estoy harto de estar llevando la receta al pie de la letra quiero ser yo y no me importa que si por ser yo Jamás tenga pareja. Me importa que me importa poco que por si por ser yo tenga que ser virgen para toda la vida. Si tengo que dejar de ser yo mismo para conseguir placer, pareja o hacer el delicioso, entonces simplemente no lo quiero. Si este video te gustó y te encantó, por favor, déjame el emoji que te dije al inicio de este video y lo que es más, suscríbete. Espero que este video te haya encantado y te haya impactado, porque a mí en lo personal disfruté mucho hablar este, hacer este video, narrar este video. Te veo en futuros videos y te dejo este otro video que te va a fascinar.